Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora vamos a solucionar el problema de que el bu buzón de mensajes está lleno en, en Hotmail y queremos enviar un mensaje y no nos permite. Bueno, entonces si entramos a nuestro correo de Hotmail, vamos a ingresar aquí rapidito. Ingresamos. Y tratamos de enviar un mensaje, nos sale una notificación de que el buzón está lleno. Entonces, como nosotros siempre enviamos los correos, en este caso queremos mandar un PDF. Damos clic en nuevo, ¿cierto? Damos clic aquí en nuevo. Y aquí se nos sale la opción para enviar la dirección de correo, el asunto. Y aquí para juntar el archivo desde de equipo, ¿cierto? Así, los, eh, así, don, así de esta forma que nosotros lo hacemos. Y lo vamos clic en abrir y se carga el PDF, y cuando lo tratamos de hacer, nos sale que ya está lleno por lo que eh, de, ese, de, ese, de esa forma no se debe de estar enviando correos, juntándolos directamente al buzón ¿no? no, porque eso tiene una capacidad de, creo que de 50 GB y cuando se nos llena hasta ahí llegó a no ser que borren archivos pero resulta que a veces no queremos borrar los archivos pero como pueden ver aquí hay otras opciones y estas opciones por lo general, estas dos no se usan y esas son las que se deben usar cuando vamos a mandar archivo ya que los archivos ocupan espacio porque son pesados pero los mensajes como tal si sí los pueden enviar aunque el buzón esté lleno ya porque eh, eh, esto es un mensaje que no tiene peso como tal entonces cómo solucionamos este problema para hacer ello nos vamos a nuestra cuenta de gmail si tienen o lo pueden hacer desde la misma cuenta de de, de hotmail que hotmail también existe una nube pero es mejor hacerlo así vamos a crear una carpeta para enviar todos nuestros correos eh, eh, con archivos listo entonces creamos una carpeta aquí vamos a meter todos los archivos vamos a ponerle archivos damos clic en crear entonces si nosotros necesitamos mandar un correo con un archivo que es pesado un pdf y, y, y no se deja enviar por porque el buzón ya está lleno. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. La carpeta que creamos la vamos a abrir. Una vez que estemos aquí, vamos a arrastrar el archivo aquí, listo. Esperamos a que suba. Eh, una vez el archivo haya subido, como pueden ver aquí ya subió vamos a darle clic derecho, compartir vínculo. Y aquí vamos a darle clic en esta opción, en cualquier persona, para que le permita a la persona ver el archivo o descargarlo cuando quiera Aquí vamos a dar clic en copiar y en listo entonces ya cuando estemos aquí en home vamos a enviar el archivo vamos a poner la dirección en este caso me lo voy a enviar israel Banger Asunto pdf y vamos a, a decirle que le dé clic y vamos a ponerle aquí eh, archivo de PDF ponemos dos puntitos y pegamos el enlace allí no que dice entonces la persona que dice ah aquí le salió entonces la persona lo que hace es darle clic aquí y se le va a abrir el archivo entonces enviamos el correo y vamos a ver cómo nos llegó acá vamos a ver cómo nos abre miren que aquí me envía el correo vamos a entrar a mi cuenta donde me acabo de enviar el, el el archivo que es este, ley 23. Entonces, lo que va a hacer el usuario, quien recibe el correo, va a darle clic aquí o le da clic en el enlace, cualquiera de todo que está aquí, en cualquier parte. Y miren cómo se le va a abrir. Entonces, de esta forma, no les va a coger espacio en la nube, se les abre el archivo sin problema. Él aquí lo puede compartir, lo puede imprimir, lo puede descargar y no le coge espacio ni a usted ni a él, listo, entonces de esta forma se envía un correo sin ningún inconveniente y se soluciona el problema de que el buzón de mensaje, de, de, de, de correo está lleno eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido si tienen otra pregunta me la pueden hacer en la descripción del contenido chao